Hola amigos, vamos a ver cómo se desinstala Windows Media Player en Windows 11. Es muy fácil, así que vamos allá. Vamos a pulsar la tecla Windows y la letra I al mismo tiempo. Hemos dicho tecla Windows y tecla I al mismo tiempo. Nos sale Configuración. Vamos a ir al apartado de Aplicaciones y dentro de Aplicaciones, Optional Features clic tenemos un rectángulo para escribir windows media player ya lo tenemos aquí localizado entonces hacemos clic y ya podemos ver la opción de desinstalar aquí nos indica como proceso desinstalando está ya desinstalado.